Y hola mis carnalitos, enviamos este nuevo video Yo soy Adictok7 Y tú, al abrirle a ti a este video Eres mi dolor Hold that way. Oh. <laughs>